Ya han pasado dos días desde que aplicaron la nueva actualización, la 1.10. Y os quiero preguntar a vosotros para que me dejéis en los comentarios para recibir ahí un feedback os ha parecido yo os voy a comentar un par de detalles un pro y una contra y esto que os voy a decir no solamente es mi opinión sino que también he estado hablando con mucha gente a través de comentarios en el grupo de discord y como pro pues hemos comprobado que efectivamente la tasa de legendario pues ha subido bastante de hecho hoy estaba probando una nueva build que por cierto pronto tendréis y he probado una única partida y me ha tocado este casco que llevaba ya mil años esperándolo y he jugado solamente una partida Ay. Sin embargo, el sistema antiduplicado no está funcionando correctamente. Y yo quiero saber vuestra opinión: qué es lo que habéis notado de pro y de contra. Dejadme en los comentarios y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!